Mi nombre es Adriana María Martínez Lara, soy profesora de la licenciatura en educación infantil. Ser mujer ha significado para mí entender lo complejo eh, de este carácter identitario y creo que a la par, ¿no? de manera simultánea, he descubierto que ser mujer, ser maestra y posteriormente ser madre me ha invitado a pensar en lo fuertes, lo valientes que somos las mujeres. He tenido que descubrir en ese proceso de ser madre, familia, eh, algo que se llama la discapacidad eh, en mi hijo. Y entonces eso me ha permitido también entender que ser madre ha implicado un reto enorme. Comprender qué significa, además de amar, de cuidar, de proteger, eh, defender el lugar de mi hijo desde eh, mi lugar como madre y como maestra. Estamos en un momento de la historia muy importante donde nosotros reconocemos que ha sido significativa la lucha, ha sido significativo el reconocimiento y el reafirmarnos. Y eso ha sido gracias a la historia de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras familias. Creo que este es un ejercicio político, creo que este es un ejercicio que ha sido parte de mi proceso de formación. Luego no puedo separar esa concepción política, esa concepción educativa y todo eso ha sido, digamos, en esa lectura que yo he hecho de mí misma como mujer y que no ha sido solamente mía, sino que ha sido un tejido muy bonito, muy especial, muy de reconciliación y de reconocimiento de los otros. Es un ejercicio de aprendizaje permanente. Ser madre es la posibilidad y la fuerza de sostener la mirada para mí, por la experiencia que he tenido con mi hijo Ser mujer es resistir sonriendo.